Antes que veas el video te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. ¿Qué tal gente de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien En esta ocasión me toca cumplir el reto que me dejó mi amigo Alexi Gamboa En el... la descripción de este video dejaré su canal También vayan a ver su video que cumplió mi reto que le había dejado que él tomara Powerade con huevo batido Pero en esta ocasión me toca a mí tomar Bolt con un huevo sancochado licuado Bueno gente, aquí tenemos el Bolt y el huevo El huevo va a ser sancochado en unos segundos, vamos Hola bueno, amigos, tenemos la olla el Huevito Vamos a echarle un poco de agua para hacer el vizla. hermano Alexis, estamos acá Ya está listo el huevo Miren como pueden apreciar ya este ya y te puedo decir que son las 7 y media de la mañana 2 de noviembre viernes y estoy copiando tu red Bueno hermano para que veas mire mira cómo ha salido el huevo eh, ha salido, se ha cochado así un poco raro se ha reventado mira la clarita esto pero todo esto de acá lo voy a echar todo todo, todo. Bueno acá tenemos el bol hermano voy a echarle 300 mililitros que le voy a echar. ¿Lo van enfocar bien o no? Sí, ¿verdad? Y entonces estamos bien. Vamos a echar los 300 mililitros. Listo. Y vamos a echar el huevo. ¡Ojo! Oh, oh, oh, ¡Qué horrible! Eh, se cayó el gente. Bueno, aquí seguimos echando la otra parte de huevo. En la clara. A echarle ahí. A ver enfócalo ahí bien Bueno pasamos a la tapa de licuarlo Vamos a ponerle en nivel 1 tiene, tiene un olor muy desagradable, gente Me da miedo hacer este reto pero tengo que cumplirlo Vamos a ponerle en 2 ahora ¡Ah, oh, qué miedo! <coughs> mm. <muchas> ¡Me asco! Pero bueno, ya lo tenemos. <coughs> bueno, hermano, aquí tengo el bol con huevo batido, así que vamos a tomarlo. Vamos a probar a ver un poquito, a ver qué tal está. Mm. Más o menos, o a sea, como pasa. Un sabor un poquito amargo. Pero... No es tan desagradable, bueno, más o menos. A ¡Ah, su madre. Qué mierda. Qué feo. Ya. Vamos a tomarlo. Cuenta regresiva, por favor. A ¡Ah, la mierda, hermano. Me mandaste un reto muy pendejo, eh. Está desagradable, te juro. <risa> madre ya vas a tomarlo todo se ¿eh? volteado así como cuando tomas una chila madre. Bueno, terminé de cumplir tu reto hermano Espero que te haya gustado Bueno Alexis Gamboa, cumplí tu reto de tomarme el bol con huevo Fue algo desagradable Pero tenía que cumplirlo porque tú también cumpliste mi reto Del power powery con huevo Así que gente de YouTube, mis amigos que están ahí Mis seguidores, mis suscriptores Vayan a ver su video que cumplió del powery con huevo Vayan a su canal, suscríbanse, comenten el video, dale like al video también Y no te olvides suscribirte a mi canal, activar la campanita para seguir ahí subiendo videos Y bueno gente, sin más que decirles, me despido de ustedes, cuídense, chao